Gente, hoy vamos a jugar uno de los juegos, eh, una de las series de Henry Stickman que se llama Breaking the Bank. Y en español se va robando el banco. Empecemos. Hoy tenemos seis cosas. ¿Qué, qué tenemos? Excavar un túnel, volar la pared, taladro láser, una bola demoledora. Y un teleportador. O, como otros le dicen teletransportador. Vamos a intentar hacer un túnel. Y fue aplazado por un tren. Vamos a intentar volar la pared. ¿Sí? Mm. Eso tampoco funcionó. A ver, con el taladro láser. Con la bola demoledora, me parece, le va a caer en la cabeza, te lo dije teletransportador Disfrazarse de la bolsa de dinero Para hacerles creer que se les olvidaron una bolsa el, el, el, el, ...el método más tonto que he escuchado. Me gustaría que hagan... Eh, que, los creadores, ...que el creador de ese juego... ...le dieran permiso a unos mexicanos... ...para que hicieran doblajes al español. ¿Eso creen? Concept by Puffles United. Who's in this time? Puffles again. <laughs> de sonido. Special thanks. Espero que les haya gustado este gameplay. Mm, lo esperemos en, en, en el siguiente juego que se llama Escapando de la Prisión.